Aquí encerrado Pensando Cómo volverte a ver Mi mente maquineando Imaginando Como si fuera ayer Cuando estábamos en mi cuarto De nuestro cuerpo enviciados Se me hace eterno Rompamos las reglas para vernos Estoy impaciente Aguantaron su gana de verse no, no. Eh. Estoy impaciente pensándote, bebé Contando los días para volverte a ver Y que el mundo se entere Que salgamos por la noticia de tele Rompieron la regla dos cinco.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 Inconscientes No aguantaron su ganas de verse no. eh, Estoy impaciente Pensándote Bebé Contando los días Pa' volver a ver Y que el mundo se entere Que por la noticia de tele Rompieron la regla Dos inconscientes No aguantaron su ganas de verse no, Pero, baby. no. Martin Vegas La Urban Factory J.O.B. Music ha. Baby Ya no puedo más Aquí encerrado Pensando Cómo volverte a ver